Hola, espero que estén bien. Eh, me decidí hacer otro video con respecto a la escritura y la elaboración de las pruebas escritas en mi materia en literatura, debido a que en esta semana entramos en periodos de parciales con los grupos del turno nocturno. Entonces, aunque estas recomendaciones sirven para todos los turnos y para todos los cursos, eh, están pensadas específicamente para esta instancia. Por supuesto que este video va a quedar allí, va a quedar en mi canal. Y se puede aplicar a cualquier eh, prueba de literatura. De hecho, ya tengo un video en el que les doy algunas recomendaciones eh, acerca de acerca de cómo hacer una prueba escrita. Pero bueno, eh, me decidí eh, hacer otro para repasar, para estar bien seguros de que nos entendemos con respecto a lo que yo espero de ustedes, ¿sí? Entonces va a ser bien breve, solo estos 7 puntos que paso a explicar. Entonces puse allí, prueba escrita. Bueno, lo primero, sin esquemas. Sin esquemas en las pruebas escritas de literatura. Yo sé que yo hice esquemas, pero ya saben que cuando expongo en la pizarra puedo hacer esquemas, lo mismo que cuando ustedes toman apuntes. Pero en el trabajo ustedes tienen que escribir de corrido. ¿Sí? Sin, sin poner guiones, sin poner flechas, sin hacer dibujos de ningún tipo. Tienen que escribir, tienen que diferenciar párrafos, tienen que diferenciar oraciones, colocando el punto, colocando mayúscula inicial. Todo eso, yo me fijo en todo eso. Ustedes tienen que escribir de manera formal en una prueba, sin abreviaturas, sin usar el etcétera. Todo eso hace eh, que una prueba califique mejor. ¿Mm? Por supuesto que eh, tienen que también respetar la escritura que vamos a ver más adelante. Sin paráfrasis. La paráfrasis es cuando ustedes cuentan la, la obra. no Cuentan el argumento de la obra y no realizan análisis. Bueno, no. Si yo les pido análisis, quiero análisis. ¿Pueden establecer referencias? Sí pueden. ¿Pueden citar? Claro que pueden. Cuando citan, recuerden siempre utilizar... Las comillas, los tres puntos, la cita y luego cierran con los tres puntos y las comillas. Entonces, ¿pueden hacer eso? Claro que pueden. Ojo, yo esto se lo digo, hay gente que lo hace muy bien y hace muy bien las pruebas escritas de literatura. ¿eh? No es para todos. Yo como no puedo diferenciar quién ve los videos, eh, les, digo las, eh, les digo las recomendaciones generales. Capaz que ustedes lo hacen muy bien. no Quien está viendo este video lo hace muy bien y bueno, no le hace falta. Pero por las dudas, eh, repasamos. Entonces, la paráfrasis consiste justamente en repetir el contenido de la obra. So, la obra se utiliza como referencia, pero en general yo les pido análisis. Hace poco, en una prueba escrita, pero no del nocturno, pedí que me contaran el argumento de la obra. Pero son casos excepcionales, son muy excepcionales. Por lo general, yo jamás pido eso. Pero, dependiendo de cómo ha sido el curso, algunas veces hay que... Hacer tengo que hacer eso porque me lo pide el curso, cómo ha sido desarrollado. Eh, pero jamás pido paráfrasis. Y ustedes tienen que ver con claridad, diferenciar con claridad cuando están contando una obra y cuando están analizando una obra. ¿Y cómo saben qué es el análisis? Lo que hicimos en clase. Porque si no, ¿para qué trabajaríamos en clase? No tendría sentido. Todo lo que hacemos en la clase, si ustedes después no, no se verifican la prueba, ustedes siempre... Recuerden que lo que hacemos en la clase es la guía para que ustedes puedan realizar la prueba. Porque desconfíen de que si llegaba la prueba a ustedes lo que se trabajó en clase no les sirve para nada. Tiene que haber algo mal. Porque yo trabajé en la clase, le voy a pedir lo que trabajé en la clase. No tiene sentido que les pida otra cosa y yo jamás pido otra cosa. Entonces, bueno, en la propuesta tiene que estar de alguna manera contenido lo que estuve trabajando en la clase, ¿no? Entonces ahí viene el tercer punto, respete la propuesta, lea bien la propuesta, si no la entendió pregunte, pero tiene que respetarla, no haga lo que usted quiera o lo que usted crea que tiene que hacer sin estar bien seguro o segura de lo que se le ha pedido, por favor, entonces eh, respete la propuesta, porque si usted eh, responde y escribe media carilla, una carilla, dos carillas, pero no es lo que yo le pedí, su trabajo no va a ser aceptable, porque yo pedí una cosa, ¿sí? Así que, si usted no lo hizo, no va a ser aceptable. Digo, es lógico, es lo que debería pasar en todas las asignaturas. ¿da? La cantidad no implica calidad. Entonces, que usted escriba un montón no significa que su prueba esté bien. Bien, aclaré, eso tiene que estar bien claro. Después, la escritura correcta. Bueno. Lo mínimo, ¿no? Que la letra sea legible. Eh, diferenciar mayúsculas de minúsculas. Preferentemente usar la cursiva. Si no se puede, diferenciar igual mayúsculas de minúscula, Porque escribir todo con mayúscula es como decirme que usted no puede, no puede desarrollar con mayúsculas y minúsculas. Y en un nivel de quinto y sexto año debería poderlo hacer. Ah, esas son cosas que son propias del nivel. Y no importa cuántos años haga que, que, no, que no realiza. Que no viene al liceo. Tiene que poderlo hacer. Porque está en quinto o en sexto año. Bueno. Entonces. Eh, la escritura tiene que ser correcta. Bueno. Faltas de ortografía. Los tildes son faltas de ortografía. Yo he tratado de ayudarlos. Traten de. Por lo menos. Las, las palabras. Que son. Eh, para esa prueba. Tenerlas bien claras. ¿No? Si va a escribir. Alighieri. Por Dante. Alighieri. GH, Y tiene que ser. Usted ya. Tiene que saber que va GH en Dante Alighieri, ¿no? Bueno, si va a escribir, no sé, eh, Biblia, ya sabe cómo se escribe, con B las dos veces, eh, mayúscula. Eh, todo eso usted tiene que ya saberlo. Y después, eh, los tildes son faltas, puntos al final de las oraciones. Los nombres propios se escriben con mayúscula. Nombres propios, por favor, van con mayúscula. Pero ese error no es del liceo, ese error es de la escuela. Nombre propio con mayúscula, por favor. Después, el desarrollo tiene que ser correcto. ¿Por qué? Porque usted tiene que eh, expresarse con corrección. Ya le dije nada de esquemas. Tiene que Cada frase tiene que ser significativa, tiene que ser correcta, tiene que ser lo más exacta posible. El significado no tiene que ser reiterativo. Usted tiene que darse cuenta de esas cosas. Porque se está expresando y está expresando un contenido que ha estudiado. Y se lo está expresando un profesor. Bueno, después, la integración de conocimientos. Yo siempre les digo, bueno, pueden hacer una introducción al tema, ¿no? Pueden hacer una introducción al tema. Sí, claro, pero no se queden en la introducción. Eh, ¿pueden, pueden relacionarlo con... Tal otro tema, con la modernidad, pueden relacionarlo con yo que sé con la dramaturgia. Pueden relacionarlo con la información que dimos sobre edad media. Cualquier cualquier información de esas contextuales que doy al principio de cada unidad, ustedes lo pueden relacionar, sin duda. Pero lo tienen que relacionar siempre respetando la propuesta. no Entonces, integran diversos conocimientos a su desarrollo, porque por algo lo di. Pero siempre respetando la propuesta. No se queden en eso, porque si ustedes se quedan en eso, si yo les pido análisis del canto 1 de la Divina Comedia y ustedes me exponen con lujo de detalle, eh, no sé, eh, cómo era el pensamiento en la Edad Media, pero después no hacen lo que les pedí, no respetaron la propuesta. Ah, así que eso es insuficiente. Ustedes me entregan Edad Media, pero no me entregan la, la, la, el trabajo sobre, sobre el análisis que les pedí. no Lo mismo en el programa del sexto, ¿no? Este. Eh, hacen un precioso desarrollo, no sé, de... de bueno, nosotros trabajamos ahora... Eh, trabajamos con, drama, eh, con lírica del siglo XX, ¿no? con poesía del siglo XX. Trabajamos con Pablo Neruda. Me exponen las vanguardias, futurismo, dadaísmo, surrealismo, pero después en la comparación de los poemas no hay nada o hay muy poco. No. Lo central era lo otro. Respetar la propuesta. Y yo seguramente les voy a pedir que ustedes comparen los estilos de los dos poemas, de los poemas que hemos trabajado de Neruda. Entonces, ¿sí puede integrar, puede integrar la información sobre siglo XX y vanguardia? Sí, puede, claro que puede y debería, pero no alcanza con eso. Bueno, y por último, relea su trabajo antes de entregarlo. ¿no? O sea, eh, después pasa... Que cuando yo les entrego corregidos los trabajos, me dicen... ¡Ay, no! mirad ¡Ay, lo que escribí acá! ¡No! ¡Qué horrible esto! ¿Cómo pude haber escrito esto así? ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Pero tenés la opción de releer tu trabajo. Relea su trabajo antes de entregarlo. Y quítele los errores que vea. ¿No? Bueno, entonces, yo recomiendo que se haga con lapicera. Porque si no, a mí me cuesta después leerlo. Si saben que van a escribir con lapicera... Después no me digan, ay, profe, pero tengo que tachar. Lleve corrector o pídale a un compañero. No tiene ninguna ciencia. Es algo sencillo de hacer. Ahora, hay una cosa que yo no puse en la pizarra, pero que es válida para todas las materias. Tiene que estudiar. ¿Mm? Hay que estudiar. Y mire que eh, capaz que usted piensa que yo eh, les pido que estudien mucho. Pero el nivel ha descendido muchísimo. A mí me hacían estudiar en el liceo, digamos que tres veces, lo que yo les hago estudiar a ustedes. Y era el mismo liceo nocturno. Lo que pasa que pasaron 25 años. Entonces, bueno, eh, yo no pido demasiado. Pero pido que cumplan. Que cumplan con lo que se les pide. Y estoy seguro de que lo van a hacer. Así que, si lo hacen, les va a ir bien. Sigan estos consejos y nos vemos en las clases. Que pasen bien. Gracias por ver.